Tengo pocos amigos, muchos enemigos Yo tengo el estilo, me mantengo vivo, a los haters los aniquilo No vendo kilos, parezco quilero. Cuando salgo de guero me dicen el mero mero, el mero, mero, control el guero, control el guero. El case mío no ronco en embuste, el socio mío, al lado mío, tengo la cara, no he copiado la paca verde del lado al lado. Money, money, billetes de 100 money, money, billetes de 100 Todos los días aumento a nivel con el money. Yo te estoy matando, a tu jeba la parto y me pide más. Tú me estás roncando, yo te estoy matando, a tu jeba la parto y me pide más. Me estás roncando por la espalda, tirame de frente y respondo No soy un lambón ni un golebillo, frente a frente y disparo La y completa, te la tumbamos, cantamos corridos y trapezando Todos los ritmos los dominamos, sabes que estamos cantando. No les vamos a bajar, nosotros seguimos aumentando. Okay. El nivel no deja de subir, las pacas verdes vamos a producir. Wow. Wow. Las la pacas paca sí. verdes vamos a producir. El gringuito tiro domina en el drill, okay. El gringuito tiro domina en el drill Tú me estás roncando, Gan -gan. yo te estoy matando. Okay. A tu jeba la, okay. la parto y me pide. Tú me estás roncando, yo te estoy matando. A tu jeba la parto y me pide. BESTIA, gringo, hace gringo, hace gringo, gringo, hace gringo, gringo, gringo,